me like gustaría contarles una historia y es una uh, porción de mi historia no quiero, mi intención no es ocuparle toda la mañana con un montón de detalles pero yo creo que esta parte, esa porción de mi historia, tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo en este momento. And as we hear the drums, y conforme escuchamos <laughs> los, los tambores, to it it to, to to well. está es, esta, eh, agregado al momento. Cuando estamos preparando es como que si nos estamos preparando para algo. Getting ready for something. preparándonos para algo. So, uh, I'm Brazilian. Yo soy de Brasil. Uh, grew up my whole life in Brazil. Yo crecí toda mi vida en Brasil. First time that I step of my country was with YWAM. Y la primera vez que yo salí de mi, de mi país fue con con Jucum, con YWAM. I come from a very small city. Yo vengo de una ciudad muy pequeña. Well, It's a small city, bueno, es una ciudad pequeña for para los estándares brasileños. We are now 190, people. Uh, ahorita somos como 190,000 eh, personas, which is the same population of the third largest city in Switzerland. Cosa que es la misma población de la tercera ciudad más grande en Suiza. Lausanne is around 200,000 people. Lausanne es una ciudad de 190,000 a 200,000 personas. It's a big city. Y es una ciudad grandísima para I came from a village that a 100 population and we are a small city. Pero yo vengo de una villa, de una que tiene la misma población, entonces es considerada una ciudad pequeña. And I tell you that we are a small city because all the relationships in the scene this city Go, it goes by family to family. Y, y le digo que es una ciudad pequeña porque todas las relaciones dentro de la ciudad se, se desatan entre familia a familia. So when I go to the bakery, Entonces, cuando yo voy a la panadería, that many time when, when I was a kid, y eso pasaba muchas veces cuando era un niño, the guy, the cashier would ask, Who is your Y el cajero me decía, bueno, ¿quién es su papá? Y yo decía, señor Alfonso Ferreira, el Señor Alfonso and then he would say, ah, Ferreira, yes, I know who they are. Oh, Tejera. Yo, yo sé quién es él. Or I would say my mother's name, and they would know who I'm referring to. So the families, were, they knew each other entonces las mujeres sabían quiénes eran cada una common in small city otra cosa que es muy común dentro de una ciudad pequeña secrets es que eh, hay muchos secretos no. hay, hay muy pocos secretos Everybody knows everything todo el mundo sabe de todo may think usted tal vez crea que ellos no saben y tal vez usted es el único que cree que ellos no saben. Oh, but they do. pero ellos saben, much more than you would like. Con aún más detalles de los que usted sabe. So everybody knows everybody. Entonces todo mundo conoce a todo mundo. Everybody knows everything. Y todo mundo conoce todo. Right. Cierto. Entonces mi historia en este pueblo pequeño comienza with a couple. con una pareja, uh, a man and a woman, they got married. un hombre y una mujer se casaron, He was a él era un hombre de negocios, él amaba la mecánica y él hizo mucho dinero eh, eh, arreglando carros. And he was very good on it. Y era muy bueno en lo que hacía. He had the best car in town, él tenía el mejor carro de la ciudad. Best, uh, well. Y el mejor taller también. Y la mujer de esta pareja era una profesora. So she was a teacher he was a businessman. entonces ella era una profesora él era un hombre de negocios they made good money together. ellos hicieron buena plata juntos uh, but they never had children pero ellos nunca tuvieron hijos niños so they did what was very common with families back then. y ellos hicieron algo muy común que en ese tiempo se hacía era algo muy común esto es al final de los cincuentas, principio de los 60 So with them. Entonces ellos lo que empezaron fue a traer a las sobrinas y a los sobrinos a vivir en su casa. This man, he was one of 12 brothers. Este hombre era uno de dos hermanos ten brothers well, and sisters. Y esta, y esta muchacha era una de 10 hermanas. So Entonces, había muchísima familia extendida a ambos lados de ellos. And, and the, to Entonces lo que ellos hacían era que iban a tomar a uno de sus sobrinos o sobrinas vivir con ellos. They would adopt them. Los adoptaban. Help them to go through education. To find a job or to find a marriage. And move on. So they did that with close to 25 people. 25. So in the beginning of the 70s or so, in the beginning of the 70s, eh, eh, y esto sucedió al, al principio de los setentas. Uh, they brought two kids, 16 years old each. Ellos trajeron a dos a, a, boy dos, and a, girl. a dos jóvenes, eh, 16 años de edad, eh, un hombre y una mujer. before. Dos más, como los que ya habían hecho anteriormente. And they grew up in the same house. Ellos crecieron en la misma casa. They went to Probably the same school. Ellos fueron probablemente a la misma escuela. Ellos iban a la, a la iglesia, entonces probablemente fueron a la misma iglesia. Uh, but one thing Pero algo sucedió. Algo sucedió y es que la muchacha y el muchacho que vivían bajo el mismo techo. Eh, se relacionaron eh, de una forma romántica. The boy was the nephew of the man of the father of the house. Entonces el, el muchacho era el sobrino del señor de la casa. And the girl was a niece of the mother of the lady of the house. Y la, la muchacha era la sobrina de la, de la señora de la casa. And she, the girl, found herself pregnant y la, la muchacha al, se encontró de repente embarazada. En uh, then, this was the biggest offense that you could do to someone. Y, y, y uh, de vuelta a ese tiempo, eso era una de las más grandes ofensas que usted podía cometer. Not only from the boy to the girl or to society, but To trust. y no solamente del hombre a la mujer en frente de la sociedad sino también era una, una falta de, de confianza de confiar entonces enfrentándose a, a, bueno a la vergüenza a esto con la familia con la sociedad ellos lo que decidieron fue huir. And was big y también hubo una ofensa muy grande. Porque deberías enfrentar las cosas como hombre. Back then, that was, that was what was expected. You should face things oh, okay. as men. Y otra ofensa sucedió es porque usted se esperaba que como hombre, enfrentara las cosas como un hombre. So, they ran away to another city. Ellos se fueron a otra ciudad. They were just estaban entrando en esta vida de tener un hijo, ella estaba embarazada, no tenía un trabajo. And of course the relationship didn't work out. Y por supuesto, la relación no estaba funcionando. After a few months, Después de un par de meses, he left él la dejó. She was left alone, ella quedó sola with a newborn, con un bebé recién nacido and I was that newborn. y yo era ese niño recién nacido no back y esa muchacha no tuvo otra opción que regresar a la casa donde había huido that she called home, que ella llamaba hogar to seek for help. para buscar ayuda so she came back, entonces ella regresó to face the eyes of the people in the city that knew the whole story para enfrentar los ojos juzga, que le juzgaban eh, de toda la ciudad que conocían su historia To face the blank face of her father her adopted father para enfrentar para enfrentar la cara eh, sin expresión de su padre, que ella consideraba su padre, disappointment. que era... Disappointment. Que, y, y esa cara era una cara de decepción. Y cuando ella vino, ella preguntó si ella podría darme a ellos. And to try to get a job somewhere else. y tratar de ir y buscar un trabajo a algún otro lado. Y que cuando ella fuera capaz de, de sostenerme, de mantenerme, ella regresaría y me recogería. Y al principio el hombre de la casa estaba en contra de esta opción porque toda la situación había sido un, un enredo, había sido bien desordenado. Her, her niece. Y, y la mujer, la señora de la casa, tenía esta, esta relación con, con ella, porque era su sobrina. Y ella... ella Intentó empujar a decir, no vea, el, el, el niño se puede quedar. Y esas dos personas, el hombre de la casa y la mujer de la casa, son las personas que yo llamo eh, padre y madre. Those were the ones that me. Porque ellos dos, fueron quienes me criaron My biological mother she came to visit once Mi biolo, mi madre biológica vino a visitarme una vez But then came a time that we lost contact completely Pero llegó un punto en donde perdimos contacto completamente So I was raised by this two. People, this couple, this older couple yo fui por estas dos personas, esta, esta mayor. my mother tells, told me many times that his heart, my father's heart was changed towards me one day I don't know how she knows that but I guess the wife knows the husband no, no sé cómo lo, lo sabía, pero yo me imagino que ella lo sabía, ya que él era su esposo. Pero ella me dijo que una vez, cuando él estaba trabajando en su, eh, eh, en, en su escritorio, perdón. Or, you know. y él siempre había intentado eh, no sostenerme, no, no cargarme, no chinearme. <laughs> I don't know, so I don't know. But uh, I somehow got into the how the, the office crawling. Y de alguna forma yo me metí a su oficina, eh, And I started to crawl on his legs, y pulling his pants. En sus, eh, piernas, entre sus piernas, sus And she says that he was looking at it. Y él, dijo que él Maybe wondering what do I do now. Eh, tal vez pensando y ahora qué hago yo up, y ella dice que, on his pants, on his que yo como pude me, me puse de pie sosteniéndome a sus pantalones como you know pero usted sabe que como son los bebés verdad que eventualmente uh, me cae so y él, él me alcanzó y me sostuvo And then he brought to his arms. y él me levantó a sus brazos y fue en ese momento que ella dice que su corazón cambió hacia mí esos dos son mis padres esos son los padres que yo conozco They y were in yo fui la una de las últimas personas que vi Dentro de su casa, so protegidos. they brought me to church and told me and told me what the gospel was who Jesus is. me They helped me throughout my education. They helped in everything. They taught me everything. My, he, my father was sort of a handyman, the type of guy that fixed anything. Él No, no era. Yes, he was. Oh era era un hombre que que se le facilitaban arreglar las cosas, uh, construir cosas. Yeah, from plumbing to electricity, to Desde anything. Desde la plomería hasta, hasta la electricidad, él so hacía todo. He would take me with him. Él me iba a llevar, él me llevaba conmigo and I've learned all all that just by doing, watching him do. Y yo aprendí todas esas distintas cosas únicamente con verle. Now the the story changed when Uh, they they were coming to to uh, older age. Y la historia cambió conforme ellos se hicieron aún más ancianos. They were getting older and older. Ellos se se estaban haciendo más y más viejos. And I was the last in the house. Y yo era el último en la casa. We had a big house. Teníamos una gran casa. A very big old house. Una casa muy grande vieja. that were uh, they were considered to sell. Que ellos estaban considerando venderla porque era muy grande, tenían que se necesitaba mucho mantenimiento. And, uh, all the family they were very rich. Y toda la familia creía que ellos eran muy ricos. And during, a y probablemente en algún momento en su vida tuvieron <laughs> mucho dinero. Desafortunadamente no en la época en que yo estuve ahí. so en la ciudad this que estos family esta well, to, este oh, sí, sí, mm. but ricos. we knew we knew how things would go. Cosas. And uh, on Christmas Eve, en la noche de Navidad, my mother was very sick for a few months. Mi madre por meses. She, she was one of those strong women, strong women who, who like to say, you know, like, I, I have 10 illnesses. Y ella era una, una mujer muy valiente, fuerte, que decía, bueno, yo soy una mujer que tengo 10 enfermedades. Yeah, go, diabetes, y ella le daba la lista de las enfermedades. Diabetes, and, uh, y ella tenía toda esa lista de enfermedades. Y ella estaba enferma por mucho tiempo y finalmente en la noche de navidad murió. I found her dead in the morning. Y yo fui quien la encontré muerta. I don't know what actually caused the death. Yo no sé en realidad qué fue lo que causó la muerte. Y lo que yo recuerdo es que conforme yo fui al cuarto, and she was covered in blood. ella estaba cubierta en sangre. Something burst inside of her and she, sí. Algo salió de adentro hacia afuera de ella. Y ella le salió sangre por su nariz, por su boca, por sus oídos. Yo tenía 14 años de edad en ese tiempo. Y mi reacción fue ir de vuelta a la cocina donde mi padre estaba preparando el desayuno him a decirle que él debería de venir al cuarto para revisar a mi madre he came, él vino y él estaba en shock. Tan, estaba tan eh, asombrado en shock como yo estaba también We it, the two of us together watching thinking what to do y los dos nosotros dos Juntos pensando qué deberíamos de hacer. Y escuchamos la puerta del, del, del, de, la, de la casa. So. El, el. De la casa, so we went to the front door. Así que fuimos al frente de la casa. And it was his sister crying. Y era su hermana llorando. And she was desperate crying. We couldn't understand what she's saying. Y ella estaba desesperada llorando. No entendíamos qué nos estaba diciendo. And she was saying something like, "She's gone, she's gone, she's gone." Y ella estaba llorando diciendo algo como, "Ella se fue, se ha ido, se ha ido." But then we look at each other and said, "But how?" How does she know? And then she finally was able to put herself together and she said, No, no, no, she, no, I don't mean she, I mean he, our brother, your brother, telling to my father, your brother is dead, he died in the morning. Oh, wow. Y, y, y, y nosotros estábamos preguntándonos eso y ella dice, no, no, no, ella no, perdón él, él, él, su hermano se ha muerto He had a heart attack. él tuvo un ataque cardíaco so I remember my father like uh, thinking of what to say y yo vi a mi padre eh, pensando en, en qué hacer opened the door and she entered. Ella abrió la, él abrió la puerta ella entró y ella le dio el resto de las noticias a él y después de todo esto él dijo y tomó la decisión de verdad vender la casa What he did. lo que él hizo Uh, we started to look for another place to live, empezamos, a smaller place. And that took quite a while. Y eso tomó un rato, un He died eight months later. Él murió ocho meses después. I was 15 when that happened. Yo tenía 15 años en ese momento, But pasó. it was like very fast progression from that Christmas Eve to the day that he died in August. Él pasó, él sufrió un proceso muy rápido desde esa noche de Navidad hasta el punto de su muerte. That he was very rapidly losing his his uh, sharpness of mind. Y él rápidamente empezó a perder esa fineza de su mente y él estaba, él entendía, él sabía que estaba sucediendo eso a él yo estaba tratando de ayudarle tanto como yo pudiera y to buy. él continuaba uh, poniéndose más débil y más débil y nosotros estamos buscando un lugar a donde comprar, un lugar a donde comprar we found a place. y hasta que encontramos un lugar y yo creo que en ese momento cuando encontramos esa, ese lugar fue exactamente en el límite en donde él ya estaba perdiendo la claridad de su mente su mente el control de su mente. Part that I'm you now, I know I other y esta parte que yo le estoy diciendo, yo la sé porque otras personas me lo han dicho a mí. Por todas estas circunstancias que acabo de compartir con usted. Legally, I was not. Yo nunca fui registrado legalmente como un hijo adoptivo. Eh, yo, yo estaba adoptado, pero no legalmente. Pero mi padre encontró la forma de cómo contactar a mi madre biológica And she issued a, a declaration, y ella hizo una declaración permitiéndole comprar la otra casa In my name. Directly. In my name. Sí, directly. And I remember that he, um, like a Monday morning, brought me to an office. Was like a notary office where you do property deeds and stuff. me llevó lunes la mañana a una oficina donde hacían todos los papeles He told me to get a text Uh, el, a cab and a witness. and I think I got a, a friend to come along. And then he did all the paperwork y, y, y él hizo todo el el he paid for the property pagó por la propiedad. And the property was transferred from the original owner into my name directly not not, not Passing through his name at all. Uh -huh. Y lo que pasó fue que Él pagó la casa Pero la casa pasó del antiguo dueño Directamente a mi nombre Sin pasar por, por el nombre de él was his gift. Ese era su regalo para mí his inheritance. Su herencia para mí Y él se estaba asegurando Que iba a, caer, a llegar a mis manos Esa herencia Aún cuando yo no sabía qué era lo que estaba sucediendo, cuando él muere, semanas después, ya estábamos viviendo en la casa. Y yo recuerdo él compartiendo sus planes de renovar la casa. Era una casa vieja y yo creo que estábamos viendo cómo cambiar el cielo raso y cómo uh, hacer un, un, un cuarto de huéspedes That never he never got to it. y eso nunca sucedió porque él no lo logró hacer ¿no? he Llegó, died on él murió en un, un miércoles en la noche y el funeral fue el día siguiente en la mañana in Brazil, funerals are usually very fast. y los, los funerales en Brasil normalmente son bastante rápidos y al día siguiente en la tarde él eh, oh, uh, eh, fue enterrado a las 4 de la tarde around 6 alrededor de las 6 all the family were at my doorstep toda la familia estaba a la entrada de mi casa asking where is the inheritance preguntándome dónde está la herencia where is the money a dónde está el dinero y cuando ellos se dieron cuenta que la casa estaba en en realidad a mi nombre. Maybe you don't know what an angry mob is. I do. Maybe you don't know what an angry mob is. I do. Usted tal vez no sabe lo que es un grupo enojado. Eh, pero yo, yo conozco lo que es un grupo de personas enojados contra usted. And the and and, but the that they do y la, la molestia, el enojo, el desesperamiento de por qué ellos no pudieron hacer algo. And then y después, entre el grupo, dijo, bueno, una mujer ahí mayor tal vez Dijo bueno la casa es tuya es is not. Pero lo que está dentro de la casa no es tuya And we take it. Y vamos a tomarla Y para serle bien honesto yo no estaba en, en, en, el, en, en el momento En el momento en las ganas de pelear por las cosas que estaban dentro and, de la casa. Y yo le dije, ¿sabe qué? Vaya, consiga el carro, eh, tráigalo, metan todo lo que ustedes se quieran llevar, pero háganlo ya. And they did. Y ellos lo hicieron. And they took everything. Y ellos sellaron todo. Everything. Todo. And I was, I, I, I really made sure that they would take everything. Y yo me de que ellos se todo. and I stayed back with a few friends from church. Y yo me, me con de la I had no extra family other than church. Yo no ninguna, and fami them. ninguna familia and them, which was sort of family, you know not really family, family yo no tenía ninguna otra familia que no fuera mi iglesia por supuesto ellos pero ellos no eran mi familia familia si ¿Sí me entiende y yo me quedé en esa casa vacía y viví muchos de mis años de adolescencia allí todos mis amigos de la iglesia they wanted to move into my house because I was the cool guy who had no father to tell him what to do no I had a friend that used to live like just across the road y yo tenía un across amigo the street. que vivía al frente de mi casa And one, day, la calle. one day he came to me very serious y una vez Adriano y él es como, I'm running away from my home. Yo quiero huir de mi casa. Can I hide here? Wow, he went to really far, right? Yeah. Y él dijo, Adrián, ¿puedo quedarme aquí? And "Adrián, I said, "Seriously?" Y I, y yo como, ¿En serio? "What? What? What are <laughs> saying?" Yeah, yeah, I had a fight with my dad. Yeah. And I had like, a Said, what's the problem with you <laughs> you think this is fun this is not fun think this is fun this is not fun so that was me on those years what was the lesson for me that I took away from that experience that was my inheritance <sighs> Que esa era mi herencia, And I had no idea what I had in my hands. I was too young. Yo era joven. I had no much <laughs> idea about what life really is. But that gift was given to me in a such a way mm. that I, I could not destroy it y para ese, ese regalo que yo recibí fue dado de una forma tan especial en la forma en que yo no podía destruir ese regalo. You know, in, in Brazil, you to to you document, y saben. En, en Brasil usted no es capaz de comprar o vender propiedades si usted es menor de 18 años es por esto que mi madre tuvo que venir y hacer todo el papeleo para yo recibir la casa so, even the furniture that they took, aún los, los eh, muebles que ellos se llevaron legally, that was mine. legalmente eran míos But because I did not know. pero porque yo no sabía I thought was theirs. yo pensé que era de ellos And I let them take away. Y yo los dejé que se mi But it was mine. Pero era mía. It was my inheritance. And I, to be very honest, I only hold to the house because I had no other choice. <laughs> Friends, what do we have Amigos, lo que nosotros tenemos en nuestras manos Nosotros hemos compartido en esta semana Que se nos ha dado este regalo Como una herencia ¿De verdad sabemos lo que tenemos? ¿De verdad sabes lo que tienes? Outside, Y aquellos que están tratando de entrar y robar lo que está dentro de la casa de verdad entienden lo que están tratando de robar this is our university. esta es nuestra universidad this is our gift. este es nuestro regalo this is our inheritance. esta es nuestra herencia And many voices will try to say otherwise. y hay muchas voces que están tratando de decir otras cosas muchas voces están tratando de decir que esto no es nada Muchas voces están diciéndote que esto But no te pertenece. God himself has given it to us. Pero Dios mismo te ha dado esto a ti. So when they come at your doorstep, y cuando ellos vengan a la entrada de tu puerta. Trying to take it away, tratando de llevarse lo que es you will not say as I said because no, I did not know. Por favor, no digas lo que yo dije porque yo no sabía no, no, no, No! this is our university, esta es nuestra universidad. this is our inheritance, esta es nuestra herencia. this is God's gift for este us es el regalo del Dios and para the powers nosotros. of this generation, the powers of this world es won't take it away from us, no te lo lleves de nosotros. this is our university, Esto this es nuestra universidad. has been guaranteed for us. This has been guaranteed ha for us, para and no one nadie will take it away from us. And we will not let anyone take it away from you. This de is de entering into your inheritance, es que está en tu herencia, taking possession, posesión, taking possession, possession, entering into what God has given to us Entra en lo que Dios nos ha dado. So i lived on that house for many years yo en esa casa por años. i had a lot of laughter yo tuve de risas. a lot of cries and sorrows Mo de y and those were my moments Pero esos mis <laughs> that made me who i am now Those gave my scars. esos me dieron eh, heridas o oh, no, eh, marcas scars, o cicatrices, cicatrices that I will carry. que voy a llevar en mi vida They don't make me any less. no me hacen menos a part of me. ellas son parte de mí It's our inheritance. es nuestra herencia man. Our call for all of us in this room Nuestro llamado para todos nosotros en este cuarto is to open the eyes to see what we have abrir in our hands. Camille and Alec and Carlinha, we are all involved in the master's program. Camila, Alec, and, and others. En otros Carlinha, y Carlinha. Camila is facilitator, Alec, Carlinha, my, myself as students. Alec, eh, Cam, eh, y, y mi persona somos and persona, uh, we students. And we just had the speaker coming to our classroom like a few months ago. And he was just—he's like a PhD. Él es un, oh, él es un doctor, ¿verdad? Él es una persona, un maestro. Was the head of a prestigious university. And, and he was just watching us how. We, we have, teaching, have teaching. We have worship. And we have intercession. and It's all integrated. Está todo and then he came. This is, this, this is fabulous. This is absolutely amazing. You guys have something very precious Ustedes, here algo precioso, precioso. Yo my no entendía, yo no entendía cuán preciado, cuán valiosa era la herencia que yo tenía en ese tiempo. ¿Estás de verdad? ¿Sabes cuán precia, cuán importante, cuán valioso esto que el Señor te ha dado? This is our gift. Este es nuestro regalo. Nuestro. This is our university. Esta es nuestra universidad This is our Esta es nuestra herencia Esta Why don't you take a few minutes? ¿Por qué no se toman unos minutos? What is the Lord speaking to you now? ¿Qué les está hablando el Señor a ustedes? ¿Qué sienten que el Señor está compartiendo con ustedes? Let's take a moment just to quiet ourselves, to Tomemos ourselves. un momento para silenciarnos. ¿Qué está el Señor hablando a nosotros ahora que estamos aquí? That there is a prayer rising up within you. si sientes que hay una oración que se está levantando dentro de ti feel free to pray out siéntanse libres de decirla en voz alta y si sienten que hay una expresión de alabanza o de adoración naciendo en ustedes siéntanse libres de hacerlo let us let the Dejen que el Espíritu nos ministre. in our hands and to go um into every place father to the needy to the orphan to the widow god you <laughs> lord you've given us so much and i ask that you would show us how to go and how to take what you've given us to these people jesus gracias porque señor tu historia nos da la fuerza para seguir contando muchas de nuestras historias en nuestra vida señor padre gracias por por tu espíritu por tu amor y yo pido señor en esta mañana de hoy o en esta tarde pido mi señor Jesús que pueda perdonarme por aquellos momentos que tú y yo soñamos hace, uno, hace unos años atrás, Señor. Soñamos juntos en crear, en hacer algo bello en nuestro pueblo, Señor. Traer la redención cultural a través de tu espíritu en nuestras comunidades indígenas. Pero, Señor, pido perdón porque... He dejado de soñar, ha llegado un momento de cansancio, hay momentos que me he sentido solo, pero cuando miro la necesidad de mi pueblo, Señor, cuando miro a esta hermosa cultura que tú has puesto en este continente, que quizá para las naciones, para el mundo, son los pueblos más marginados, los más despreciados. Tú hablaste hace muchos años que tú ibas a levantar desde lo más vil para avergonzar a los grandes sabios del mundo a través de tu espíritu. Y hoy quiero reclamar esa esperanza que Tom dijo hace unos dos días atrás. Así como tú levantaste a Lázaro, Señor, levántanos en esta mañana. Y pon nuevamente esa herencia que tú marcaste desde antes que naciéramos, Señor. No estamos vivos hoy o no estamos aquí hoy, porque simplemente estamos aquí, Señor. Sabemos que tenemos un gran trabajo y un propósito que cumplir. Y Padre, yo reclamo esa herencia hacia las naciones. Yo reclamo y ser un ecos para mi pueblo, para los pueblos marginados. Pero Señor, ayúdanos, ayúdame Jesús, dame fuerza, perdóname por el temor que a veces he tenido, Señor. Perdóname porque me he dejado de llevar, incluso he dejado de volar por temor. Espíritu Santo, gracias. Gracias porque la Universidad de las Naciones es una de la Universidad es única y que esta semana me ha confirmado que es de la universidad que necesitamos en los pueblos indígenas. Que estas son las facultades, los líderes, maestros y amigos que necesitamos en nuestros ríos, en nuestras comunidades. He visto que el gobierno ha invertido millones de dólares, ha hecho tanto esfuerzo pero no ha traído un cambio, pero esta semana, hoy ha demostrado que tú no has dado esta herencia para traer transformación a través de tu palabra, a través de tu espíritu y demostrar al mundo que Dios es un Dios de amor y que a través del amor vienen los grandes conocimientos y tú no has dado esta universidad. Perdóname porque ha llegado momento donde no he creído en la universidad, pero Señor, Espíritu Santo, siga llenándonos en esta mañana. Siga hablándonos, siga usándonos. Aún las inversiones que hemos hecho para venir aquí, aún los sacrificios de dar nuestros hijos, nuestras esposas, que este tiempo haya sido un tiempo histórico en nuestra vida. Y que de regreso, Señor, danos la fuerza y que podamos ir como esa lanza que trapasa toda hoja, todo árbol, toda rama. Porque tú eres la punta Jesús, tú eres el Dios grande, te doy gracia y en tu mano entrego mi vida, mi espíritu, mi alma y tomo esa herencia Señor en el nombre de Cristo Jesús. Y estoy sintiendo que debemos tomar un tiempo de oración porque hay personas eh, que necesitan recibir oración. Entonces me gustaría pedirles que en nuestras mesas podamos tomar un tiempo para compartir unos con otros. Eh, lo que está en nuestros corazones eh, compartan ahorita mismo lo que está en su corazón not, right y no estamos buscando por cosas que, que están mal cualquier cosa que está en su corazón ahorita ánimo hope, esperanza joy, alegría gozo pain. dolor Those who feel that have been Aquellos, aquellos que se sienten o sienten que han sido robados, que les ha sido robado algo por diferentes razones. Estos somos nosotros entrando a nuestra herencia. Tú sabes que es tuyo. Y ahora vamos a tomar posesión to south, to west, De norte a sur, de este a oeste border, De frontera a frontera de, En toda su extensión to Tomemos un tiempo para orar unos por otros Escúchense unos a otros y oremos unos por otros Let's do that on our Hagámoslo en nuestras mesas juntos